Bienvenido a la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería de Minas. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Taller de Investigación 1 en Ingeniería de Minas.